Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy trabajando virtualmente con David Alberti, que está el doctor Cuato, tranquilo el tipo, yo acá estoy en Buenos Aires, y bueno, laburando acá, les muestro algo que les va a venir pero muy, pero muy bien. David, haceme un favor. ¿m? Fíjate, dice, por doquier, marcarle la palabra doquier, hacerla seleccionarla. Ahí está. Fíjense ustedes, muchachos, el valor que tiene el tema de poner la sangría en un texto eh, hay toda una referencia temporal se menciona ahí en el texto yo, así arranca directamente el cuento yo, Tomás de Cerdeña soy testigo de los hechos que referiré y cuenta lo que pasó salió un monstruo de la tierra ¿no? dice entonces fue vomitado vomitar aquel engendro se hirió sobre sus lomos y de sus seis se arrojó un río de verdes serpientes que arrastrándose en sigilo asolaron sin piedad y multiplicaron cautivos por doquier y después ahí dice, sobre mi escritorio o se halla el manuscrito de quien fuera mi maestro y para no olvidar vuelco sobre estos pergaminos, los sucesos bueno y sigue contando que él va a testimoniar todo lo que pasó con este monstruo fantástico, fíjense que eh, cuando después de contar la, la situación general si esto fuera cine, y ojo que esto los cineastas lo aprendieron de nosotros los escritores eh, que es distinto Primero fuimos nosotros, después ellos. Sería esto un plano detalle que muestra, eh, sobre el escritorio de Tomás de Cerdeña, muestra el manuscrito de su maestro. ¿Mm? Entonces hay que remarcar de alguna manera ese, ese plano detalle que muestra esa cosa después de haber contado algo tan general. Acá tendría que ir, sin ninguna duda, un punto y aparte. ¿Mm? Ahora, si David A mí me dice, ¿no? que no es el caso, ¿no? Pero me sirve mucho para mostrarles el, el valor de, de la sangría. Si a mí David dice, mira, Marce, está el punto y aparte. yo Mira, yo veo después de doquier, veo un punto y seguido. ¿Por qué? Ix, porque no tengo ahí el, el, el sangrado hecho. Bueno, cuando hicimos el sangrado, fíjense que coincidió en el justificado del, de la línea, esa que dice serpientes que arrastrándose en sigilo, asolaron sin piedad y multiplicaron cautivos por doquier. Justo, justo ahí, el justificado coincidió con el final final de la línea. No fue ninguna palabra arriba ni abajo. Si nosotros no le ponemos la sangría, no sabemos si había un punto y seguido o un punto y aparte. No lo había. Ahora le pido a David que ponga el cursor en la, en la palabra sobre, en la S, y le dé un delete. A ver qué pasa. Y después un Enter. Deletele ahí, ahí está, ahora Enter... Y tácate, ahí apareció la sangría. Fíjense entonces que nosotros, ahora que ya tenemos la sangría hecha, eh, simplemente sabemos que ahí ya hubo un plano de detalle. Eh, el, el, el, la persona que no lee mucho o la persona que no está entrenada en esto me dice ¿y qué cambia? Sí, cambia todo, cambia todo. Indudablemente que Stephen King decía, en, en, mientras escribo, que uno puede ver y eh, reconocer el texto de la persona, cómo está, en qué nivel está, cuando ve eh, sus párrafos, si vos ves que hay un solo párrafo, plomo, plomo, plomo, plomo, como le dicen en gráfica, sin ningún tipo de aire, ese tipo es un principiante, o un gran consagrado, porque parece que los grandes consagrados últimamente deciden cagarse en toda norma, ¿no? y agarran y este, mandan párrafos sin punto, ni coma, ni nada, bueno, al margen de esa pavada nosotros tratamos de aprender a escribir bien, después, si tenemos que transgredir, transgrediremos, en todo caso. Lo digo porque el contexto es el que manda. Hay un cuento en mi libro, eh, el último, 25 noches de insomnio, que se titula Papilla. Como está contado desde una primera persona y en la cabeza de una persona desquiciada, digamos, no tengo ni puntos ni comas ni nada, ni minúscula ni sangría ni nada. Es un pequeño bloque de una paginita, menos de una página, y ahí... Eh, se muestra, digamos, de esa manera, con el estilo, cómo está la cabeza de esta gente. Por supuesto que el, el, el mundo está tan loco como la gente que lo habita y el autor te dirá, bueno, yo quise dar una idea del desquillo, etcétera, etcétera, a otro perro con ese hueso, hay muchas veces que los autores lo hacen por esnovismo. Pero bueno, en el caso acá de David, pasaba que no se sabía qué, qué sucedía, si había un punto aparte un punto seguido, y vino a solucionar el tema el sangrado, ponerle la sangría eh, ¿cómo se hace eso? se selecciona todo el texto ¿Mm? Hacémelo como lo hiciste antes, creo que hiciste doble clic seleccionamos todo primero la selección, ¿no? ahí está y después fue David a la regla, Mostrarle ahí eso, bárbaro, ahí en el costado le corrió esa pestañita, fíjense cómo se corre de fácil mirá, hacerlo para atrás, para adelante ahí, si vos te quedás ahí Ahí, correte, así lo ponemos para que se vea. Correla hasta el, eso, ahí está. Ahí, sol. ¿Ves? ¿Ven cómo se perdió la sangría? Ahí está. Y ahora, ponela de vuelta como está, y listo el pollo. Cada vez que ustedes hagan un punto y aparte, como hizo David recién, ¿qué va a pasar? Va a venir el sangrado y se va a notar dónde arranca directamente, la verdaderamente arranca, dónde verdaderamente arranca la oración. Bueno, muchachos, ¿les gustó? Practíquenlo en su casa, esto es muy importante un punto y aparte cambia muchísimo las cosas, ¿eh? después vamos a poner ejemplos sobre esto, hasta pronto ah, pulgar arriba, miren que ya pasamos hace, hace ya eh, 14.000 suscriptores, ya debemos andar en los 14.100 a esta altura del partido, y eso es gracias a ustedes sigan likeando, compartiendo el programa chao hasta luego